En esta segunda parte vamos a ver cómo crear un curso dentro de Moodle, que es lo que en principio como profesores tendríamos que hacer. Para ello, en la página a la que habíamos llegado en el área personal, vamos en la parte izquierda a la parte donde pone Administración. Pulsamos en Administración del sitio y aparecerá desplegado Cursos. Volvemos a pulsar otra vez en Cursos y aparecerá en naranja Administrar Cursos y Categorías. Pulsamos sobre él. Esto nos va a llevar a otra página en la que pone gestión de cursos y categorías y nos pone pues las categorías que hay, la clasificación de cursos que hay. En este caso tenemos tres, una que es miscelánea para cursos en general, otra que es para cursos relacionados con el proyecto Erasmus y un tercero para bachillerato. Si tuviéramos que incluir alguna categoría más tendríamos que hablar con el administrador del sistema para que incluya las categorías nosotros como profesores no podemos incluirlas. En la parte derecha vemos que aparece miscelánea, que es la primera categoría, y crear nuevo curso. Por página 20 significa que aparecerían 20 cursos por página. En este caso, en la miscelánea no hay ningún curso. Vamos a crear nuestro primer curso en Erasmus. Pulsamos en Erasmus y veremos que se despliega de nuevo otra rama, que es Team 21, que es el proyecto actual de este año. Pulsamos en Team 21... Y dentro de él aparece que ya hay tres cursos creados, uno que es de eh, test para alumnos, otro de test para coordinadores y otro que es Moodle para profesores, que es donde estará el material de este curso. Vamos a crear un nuevo curso, para ello nos vamos a la parte superior izquierda, donde bajo de Team21, donde estoy señalando y pone crear nuevo curso. Pulsamos sobre él y con eso se nos desplegaría una pantalla en la que podríamos crear un nuevo curso, que será el tema del siguiente vídeo.